hola cómo estás bienvenido y bienvenida acá estamos una vez más en el canal de todos nosotros y hoy vamos a aprender a hacer GANS así que bueno hoy vamos a ver cómo se hacen los reactores para provocar una reacción química dentro que produzca partículas de medidas nanométricas que en conjunto van a crear plasma este material que vamos a usar nosotros próximamente para muchas aplicaciones va a estar en el área de la medicina como un potente curador de el cáncer entre otras enfermedades y lo vamos a estar usando también en los dispositivos eléctricos para producir electricidad como los Magrab, también para las penquelles y bueno van a seguir surgiendo muchas utilidades nuevas, ya que esto es muy nuevo así que bueno, te invito a que me acompañes a la cocina que te quiero mostrar cómo vamos a nanorrecubrir las chapas de cobre ¿Mm? para comenzar a hacer los GANS, vamos a usar por un lado una chapa de cobre y por el otro una chapa de zinc Estos dos materiales han de ser de la mejor pureza que podamos conseguir En el principio del video yo te dejo una dirección de ZTEC Que lo puedes encontrar en Facebook Donde a Guillermo le puedes comprar estos materiales al mejor precio Lo primero que vamos a hacer es quitarle las huellas ...de dedos y cosas así que le hayan quedado a la pieza de cobre... ...que luego la vamos a calentar en la hornalla de la cocina... ...para nano recubrirla y así poder hacer los gans... ¿Mm? ...vamos primero a quitarle... ...vamos a hacer como un bruñido... ...todo en una misma dirección... ...para que la nano cobertura... ...quede lo más parejita posible y no se encuentre con pequeños sectores que tengan algún tipo de basura, grasitud de las manos y esas cosas. Para su mejor conservación limpia de estos materiales, en estos casos conviene usar guantes de látex para no dejar ningún tipo de rastro en el cobre. Una vez que ya tengamos mínimamente pulido nuestro material de cobre, vamos a pasar a calentarlo en la hornada. Bien, ahí ya me gustó. Tampoco es tan exagerado, de... tampoco tiene que quedar como un espejo. Pero bueno, esto es virulana, lo que estoy usando es una esponjita de acero, ¿m? la que compramos para limpiar la cocina. Así que ahora vamos a pasar a un fuego el mayor que podamos, dejamos la pieza y dejamos que se caliente y observamos lo que va a suceder. Te voy a mostrar paso a paso cómo la chapa de cobre va cambiando el color y se empiezan a no recubrir. Vamos a usar una pinza para ir dando la vuelta. estoy usando un fuego súper fuerte así que no va a tardar en nanorecubrirse es más tengo que andar con cuidado para que no se queme ahí ya está tomando un color vamos a dar la vuelta observen qué es lo que pasó y observen cómo la nanocobertura comienza a tomar la chapa de cobre empieza a nanorecubrirse esto es una película nanométrica de grafeno hermoso bien del otro lado pasa lo mismo con un par de vueltitas esta sería la primera fase y ya está con esto ahora apagamos el fueguito y la vamos a dejar enfriar para su posterior limpieza. Una vez que se enfría, le vamos a pasar la esponjita de virulana para quitarle eh, lo que no se le haya quedado fijo. ¿Mm? Las partes que hayan quedado un poco sueltas, viste a veces la nanocobertura es como que se salta. bueno Entonces le pasamos la esponjita y volvemos a cometer este procedimiento... Cuantas más veces mejor. ¿Mm? Vamos a dejar que se enfríe. Bueno, vamos a ver cómo quedó esto. A ver, a ver, a ver. Ya está fría. Entonces ahora lo que quedaría es por dónde está mi esponjita. Uy. La perdí. Vamos a buscar otra. A ver, a ver, a ver. Vamos con otra. Entonces ahora, como les decía. Como verán. Eh, hay lugares que yo le paso el dedo y se sale el grafeno. Pero hay lugares que yo le paso el dedo y no se sale. ¿Mm? Entonces, vamos ahora a sacar suavemente lo que se salga y lo que no queda. ¿Mm? Ahí está. Mira qué linda mancha. Ahí está. Parece la mancha de... No sé, de un cuadro. Acá pasa lo mismo. ¿m? Suavemente quitamos el grafeno que no se ha adherido a la chapa. Bien. Una vez que hicimos este paso, como les decía, esto se hace como mínimo tres veces. Para... Que la chapa quede grafenada. Así que ahora vamos... Con el fuego y vamos a repetir la operación. Vamos a observar cómo va cambiando de color, cómo el grafeno vuelve a tomar nuevamente su su nanotextura sobre la, la chapa de cobre. Vemos cómo se empieza a oscurecer acá en esta esquinita de por acá. Eh, a ver vamos a darle un mejor enfoque a esto ahí, ahí bien, ahí ya la tenemos en su totalidad ahí está, no quiero que salga el despelote que tengo en la cocina vamos a dar vuelta para que no se caliente tanto vamos a ver qué pasó del otro lado y ahí empieza la nano cobertura de grafeno a tomar su posición por encima de la superficie de la chapa de cobre de, de alta pureza que me vendió Guillermo de z -Tech. realmente después de ver muchas, muchos tipos de material este es el mejor he comprado chapas de cobre en otro lado y son pero finita, finita. esta es gruesa un chapazo y no sé clavas un clavo con esta chapa bueno, vemos cómo se va oscureciendo el grafeno, sigue tomando cada vez más la chapa. No hay que hacer que se ponga el rojo vivo, recuerden. Vamos a dar la vuelta como para que el calor se disperse bien, uniformemente damos vuelta bien y ya esta vez, ahora cuando apague el fuego eh, y le pase la esponjita no va a pasar tanto lo que pasó en la otra, vamos a apagar el fuego para que no se ponga el rojo vivo ¿Mm? ahí está ahí tenemos la chapa de cobre nano recubierta por los dos lados así que bueno, la vamos a dejar que se enfríe y le vamos a pasar la esponjita nuevamente Vamos a ver qué pasa ahora, ya se enfrió de nuevo, pasamos suavemente la esponjita y vemos qué es lo que queda. Esta vez, como podemos ver, quedan más zonas grafenadas. En la primera había quedado prácticamente todo el cobre. En esta podemos observar que hay más zonas grafenadas. Así que bueno, vamos a la tercera a ver qué pasa. el fueguito ponemos el cobre y observamos se va calentando el cobre el cobre se va calentando pasan los segundos el grafeno comienza a tomar la superficie del cobre bien, recuerden que no hay que dejarse estar esto no se tiene que poner al rojo vivo ni calentarse demasiado Así que si lo quieren dar vuelta pronto, lo pueden dar vuelta como para que no se les pase. ¿Mm? Bien, a ver qué pasa ahí. ¿Quiere tomar un color? Todavía no se calienta del todo. Bien, ahora te puedo asegurar que algo va a pasar. Ahí está. El grafeno comienza a tomar la superficie del cobre sin piedad. Comienza a grafenar toda la chapa. ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué buena pintura abstracta! Diría Dalí. Bien. Ahora lo que podemos hacer, en mi caso, por ejemplo, la llama es redonda y va dejando... Eh, las marcas de diferentes niveles, ¿no? O sea, podemos notar que en el centro pasa una cosa y que los bordes pasa otra. Así que lo que yo puedo, lo que hago es ponerla como a la mitad para que el fuego le dé en el centro. ¿Mm? De esta manera, me evito que, que quede desparejo el grafeno. Ahí está. Entonces después hago así. De esta manera el centro, bueno, adquiere el mismo calor que los contornos, que los extremos ahí volvemos al centro no se tiene que poner al rojo tenemos que ir controlando todo el tiempo esta situación la voy a levantar un poquito para que la llama se centre un poco más en el medio a ver ahí qué pasa bien estamos grafenando una chapa de cobre el grafeno es el material del futuro así que bueno, ahí apagamos y dejamos que las cosas sucedan solas ya enfrió, vamos a ver qué pasa ahora. Observen, como verán, muy poquito se le sale. Apenitas a algunos lugares. Acá a la esquinita esta. ¿Mm? En esa esquinita se ve que el calor le dio desparejo. Vamos a ver de este lado qué pasa. Y como podemos observar también. El grafeno ya prácticamente ha tomado coloración completa en la chapa de cobre. ¿Mm? Así que bueno, yo creo que podemos darle el último. Y ya con ese quedaría lista para que armemos nuestro reactor de GANS. Vamos a ver qué pasa vamos a, a darle un poquito de fuego en esa puntita más que nada ahí, vamos a hacer que el calor le pegue bien a esa puntita para que tome el grafeno bien esto se debe hacer con guantes de látex porque, bueno el científico Quelle, el inventor de esto, eh, recomienda que, que nuestra piel no tenga contacto con el grafeno, ¿eh? que no te queden los dedos negros y esas cosas. Por eso yo uso pinzas, tengo los guantes, pero bueno, de vago no me los puse. Yo con las cosas de látex no soy muy amigo. Calentamos de esta manera, también vamos a calentar la parte del centro, corriendo la chapa, ahí, ahí, está, a ver cómo quedó esa puntita vamos a darle fueguito bien, bueno, ya prácticamente tenemos nuestra chapa, lo que voy a hacer ahora es, luego de esta grafenada, Luego de esta grafenada, con una pinza, voy a hacerle dos cortes. En esos dos cortes, le, le, le, son cortecitos en las puntitas para poder doblarlo y que se agarre bien del de alambre de cobre que le voy a poner para unirla a la chapa de zinc. ¿Eh? Tienen que estar unidas, como ya vimos, a través de un LED verde para que el LED conmute la carga y así pueda formarse bien el GANS sin led también funciona pero con led podemos hacer un GANS mucho más mucho más puro por lo tanto va a ser un GANS medicinal el GANS hecho sin el led sirve también para aplicaciones más que nada energéticas por ejemplo para pintar el magrav sumergimos el Magrab en GANS hecho sin LED y nos va a dar una potencia ahí ya vemos que la chapa va quedando bien negra muy bien bueno yo creo que ahí ya podemos apagar ahí está y vamos a dejar enfriar y le vamos a pasar la esponjita y le vamos a hacer los cortes. Bien, bueno, ya estamos entonces para hacerle los cortes. Guantes de látex, alicate. Esto, a ver, se deja. Sí, bien. Entonces vamos a hacerle los cortes. Vamos a utilizar más que nada, por ejemplo, acá. No agarro bien. Así que voy a utilizar, aprovechar esta parte para que sea la parte de arriba. ¿Mm? Le voy a hacer un corte acá y un corte acá. Eso lo vamos a enrollar y por acá va a pasar el, cable, el alambre de cobre que va a sostener y unir una chapa con la otra. ¿Sí? Hacemos ahí, pim pam pum, con fuerza. Esto lo hago ahora antes de darle la última para después no andar manoseando el material y directamente Así si como salga, lo meto en el reactor de Gans. ¿sí? Doblamos un poquito hasta que se da. Ahí está. Bien, ya la tenemos. ¿sí? Fijaos. Y ahora vamos con la otra. ahí está bien fijaos ahí está tenemos las dos levantaditas. una por este lado otra por este lado entonces vamos a la última calentada vamos a pasarle la esponjita para ver para que se salga lo que tenga que salirse bueno, ¿ves? por ejemplo, mirá, eh, esto me pasó un par de veces, de que, por ejemplo, en la anterior no se salió tanto, pero lo volví a calentar y se salió un poco más. ¿Qué es eso? Cosas que pasan. El tema es que, bueno, ves acá estuvo un poco mejor, que si te quedan lugares con cobre, como esto, no importa, pero tenés que saber que de estos lugares se van a desprender átomos de cobre por lo tanto el Gans de ser blanco va a pasar a ser un poquito verde ¿m? por los átomos de cobre vamos a encender la hornalla de la cocina y vamos a meter esto con la pinza con cuidado ahí está nos vamos a sacar los guantecitos ahí está bueno este sería el último grafenado ya directamente de acá va a ir a parar adentro del contenedor con agua con sal, agua destilada y como podemos ver eh, de todas las maneras que probé, esta es la mejor después, bueno es la mejor con fuego ¿no? después hay otros métodos con soda cáustica que todavía no, no los he probado, he visto algunos videos, ahí vemos como las partecitas que le faltaban comienzan a nano recubrirse. Vamos a hacer esto que te decía de ponerlo como a la mitad, para que le dé a las puntitas y que quede todo cubierto de grafeno. ¿Para qué? Como ya te decía, para que no hayan átomos de cobre. Eh, si te llega a quedar un poco, es más, me ha pasado también que una vez que lo meto en el tachito con agua, se le sale un poco, ¿viste? Y, por ejemplo, ahora tengo dos, estoy haciendo, tengo dos reactores, este va a ser el tercero, donde en uno de los dos, la chapa un poco se me anduvo pelando del grafeno. Entonces ya estoy viendo como hay un GANS blanco, y el otro está quedando un poquito más verde, como te decía, producto del óxido del cobre. ¿Mm? Pero como ya te digo, no hay ningún problema, todos los GANS sirven. Eh, otra de las cosas que te iba a decir con respecto al LED, el LED no solo se usa para conmutar la carga... De la, del tachito, sino también para no generar mucho óxido de zinc. ¿Mm? Como habíamos dicho, vamos a usar una chapa de cobre y una de zinc. Bueno, si nosotros unimos las dos chapas sin un LED, eh, vamos a estar logrando un GANS con un producto final que va a contener como un 80% de óxido de zinc y un 20% de... GANS de CO2, que es dióxido de carbono. Bueno, ahí me gustó. Ahí quedó bien negra. Vamos a apagar ahora. Plim. Cosa que con el LED, cuando se lo pones, el porcentaje de óxido de zinc baja al 15% y vamos a tener un 85% de CO2, que es lo que más estamos buscando, es más medicinal. Así que bueno, vamos a dejar que se enfríe, ya le ponemos el alambre y armamos el reactor de GANS. Luego de un mes, más o menos, los GANs van a presentar este aspecto. Por un lado, la placa de cobre, vamos a ver que el nanorecubrimiento un poco se le fue. La placa de zinc tiene los aminoácidos flotando ahí en, en la superficie. Y vamos a notar como que... Se oxidó toda. Tiene el óxido pegado, el óxido de zinc, que también está formando eh, el aminoácido. Vemos en el fondo todo el GANS. Ahí está todo el GANS formado. Vemos cómo en la placa de cobre se formó un GANS de Cuo, que es ese más color turquesa. Y luego está el blanco, que es el de CO2. Pero también de este lado vamos a encontrar el óxido de zinc, que es ese más blanco, que se ha ido formando luego, ¿m? que es como una nieve blanca. Es el óxido de zinc que está arriba del GANS de CO2. Por otro lado, en el reactor número 2, vemos que la chapa de cobre se ha empezado como que la nano Recubierta se le salió un poco más por lo tanto generó más cubo que en el otro vemos la formación de los GANS vemos el óxido de zinc en la chapa de zinc pero en este caso vemos menos aminoácidos no hay tantos aminoácidos como en el otro ¿Mm? ahí vemos bien el fondo como se formó Ahí vemos los aminoácidos flotando, pero no es tanta la cantidad de aminoácidos como en este, que es brutal. Están ahí... A ver si podemos tirarle una luz mejor. Ahí. ¿Mm? Ahí tenemos los aminoácidos. Es ese brillo. ¿Qué vemos ahí? Así si podemos hacer un buen enfoque De los aminoácidos Ahí está, muy bien Entonces, bueno, tenemos los dos reactores de GANS Con GANS de CO2 por un lado Y un GANS de CO2 con un poco más de Q O sea, de óxido de cobre esto es lo que sucede luego de un mes de dejar los reactores que funcionen. Agua de sal, agua de sal. Agua destilada más 90 gramos de sal marina. Un litro de agua destilada por 90 gramos de sal. Muy bien. Y nos despedimos con el fondo el fondo marino le digo yo porque llega a alargar olor, a mar impresionante reactores de GANS bueno y ahí vamos a hacer un traspaso para volver a a poner en funcionamiento nuestro reactor de GANS lo que tengo que hacer ahora es con un gotero vamos a extraer los aminoácidos que flotan en el tupper. Bueno, y movemos el agua y vemos cómo se mueven los aminoácidos, cómo flotan en la superficie de nuestra agua, mientras que los gans descansan en la superficie, en, en el fondo marino. Así que bueno, vamos a hacer traspaso, vamos a separar los gans por un lado y vamos a preparar nuevamente nuestro reactor la mesa esto es lo que quedó de la placa de zinc podemos ver una formación muy interesante en su superficie vemos como todo el óxido de zinc ha ido creando sus nanométricas estructuras el gato no. no nos dice algo no, ¿cómo te vas a comer eso? gato se ve que algo de bueno tiene porque si se lo come el gato bueno vemos como la superficie muy hermosa vemos cómo se han ido creando los cristales todo esto ahora lo voy a raspar y lo voy a guardar. Pero quiero que vean el otro lado de la placa. Miren lo que es esto. Un espectáculo. Como se fue formando el tremendo cristalote. Ahí. Ahí la luz. Perfecta. Ahí está. Tenemos un primer plano... ...de esta locura... ...que chorrea... ...y vemos cómo se ha comido la chapa... ...de zinc... ...que estaba en el fondo... ...directamente se la comió... ...vemos lo que se fue creando... ...realmente muy linda la estructura... ...las cosas que se van formando... ...es un mundo podríamos decir realmente nanotecnología 2017 de la mano de Mejaran Tabacoli Keshe científico iraní que nos trae un método y un procedimiento para crear nanopartículas de energía llamadas GANs. ¿Qué opina nuestro amigo? Pero dice que está rico. Dice que está rico el enano. ¡Enano! ¡No! Acá está el reactor armado, listo para ser llenado acá usé la placa de zinc que ya estaba usada le vamos a dejar esta misma a ver si se ven un poco los cristales ¿Sí? le voy a dejar esta misma textura que ya trabaja subatómicamente así que la galvanización va a ir mucho más rápido ...que si usara una placa de zinc nueva... ...si esto lo miramos al microscopio... ...son todo cúpulas de óxido de zinc... ...material nanométrico... ...por donde se mueve la energía subatómica... ...una chanchada parece, ¿no? ...pero hermoso... ...toda la cristalización... ...va a permitir... Una mejor galvanización. Así que esto va acá. Recuerden siempre... Todas las puntitas... Tienen que estar así. Para que el plasma... No se escape. Y vuelva... Al alambre. Todas las puntitas. La chapa de nano. Cobre nano recubierto. Esta la hice nueva. Porque las otras están muy.. muy cochina. Mira cómo están. No sé. Esta me, me da la idea de, de volver a, a limpiarla y nano recubrirla. así que bueno les puse nuevas ¿Mm? vamos a usar unas nuevas así que bueno ahí mezclé en 10 litros de agua destilada le puse dos paquetes de medio kilo de sal marina estoy usando ahora la Macrozen estos gans que saqué ahora están hechos con una sal y ahora voy a probar otra sal, la de marca Macrozen. Así que bueno, vamos a armar los reactores. Las chapas están cada una por su lado, pero van unidas a través de un LED. El LED, si nosotros lo miramos a través de la luz, vamos a notar que tiene una pata más larga de un lado y una pata más corta del otro. A ver si se ve acá. No. Bueno, en este caso si yo lo miro, la chapa más grande está de este lado. A ver si se ve. Bueno, si miramos el LED, le hacemos una sombra, vamos a ver de qué lado está la pata más grande, de, la, de qué lado está la más chica. ¿Mm? Ahí vemos. Que para la izquierda está la chapa grande. Y para la derecha está la chiquita. Por lo tanto, esta que es la chiquita. Va a ir al cobre. Y esta que es la grande. Va a ir al zinc. La vamos a poner de la siguiente manera. Una acá y una acá. Unimos. Unimos. Y luego unimos. Ahí está. De esta manera <coughs> ya tenemos el reactor terminado con el LED que va a conmutar las cargas, por lo tanto va a conmutar el plasma y se van a formar las partículas de CANS de CO2 por un lado y un poquito de óxido de zinc, vamos a llenar con agua salada, ahí se cayó la chapa porque estaba puesta así nomás. vamos a tratar de no salpicar mucho ahí lo que hice fue meter el agua, eh, la sala dentro del bidón y la dejé un día para que lo que es los granos que no se hayan disuelto queden en el fondo Fíjate que el agua está media sucia, o sea que es sal bastante pura vamos a tratar de llenarlo hasta la marca que ya tiene de la vez pasada que son un poquito más de 5 litros ahí va muy bien ahora vamos a poner la chapa en su lugar ahí está y vamos a medir con el tester El voltaje en milivoltios vamos a ver qué tenemos 666 el 666 674, 75 bien, más de medio voltio. Y bueno, tenemos el reactor trabajando en 757, 58 milivoltios. Y te voy a mostrar los GANs que saqué del otro reactor. Estos son GANs de CO2, dióxido de carbono, con un poco de cubo. y un poco de óxido de zinc este tiene un poco de cubo porque la chapa nano recubierta se le anduvo levantando un poco la nano recubierta entonces bueno, salió el óxido de cobre y dejó un poco turquesa y de, luego del otro reactor que no se peló tanto la, la chapa de nano quedó más blanco la mosca este quedó más blanquito ¿Mm? acá tenemos GANS de CO2 dióxido de carbono con un poco de óxido de zinc ¿Mm? es un 85% de CO2 y un 15% de ZN de óxido de zinc gracias a que tiene LED. Si no tuviera LED, sería al revés, un 80% de óxido de zinc y un 20% de CO2. Bueno, hasta acá llegamos, te agradezco tu tiempo y bueno, te invito para que sigas esta tecnología junto conmigo, que la vamos a ir desmenuzando de a poco en videos posteriores. Así que bueno, también te invito a que puedas buscar en la red todo lo que puedas acerca de este nuevo material, el GANS, y sus propiedades, que son súper beneficiosas. Así que bueno, te mando un abrazo, hasta el próximo video. Chao.